Residentes en el sector Los Jardines de esta ciudad solicitan la continuación de los arreglos de sus calles. De lo contrario, advierten no permitirán la inauguración de un centro educativo en el lugar. y de todos los sectores. Es que ya esa escuela, pronto lo van a inaugurar. Eh, según los ingenieros. Ellos lo que pensaban era nada más arreglar el frentecito de lo que era la, la, de lo que era la escuela, pero nosotros fuimos una comisión a un gobernador para que ampliara los trabajos de estos sectores. Afirman luego de varias luchas, consiguieron que las autoridades arreglen sus calles, pero las mismas pretenden arreglar solo una. Hoy, mira Ramón, nosotros estamos en una, en una crisis en este sector, porque se vino a trabajar en parte, del sector las calles que penetran a la escuela muy agradecido de ese, ese centro educativo que estamos de nuestro gobierno pero hay un problema dentro del sector con, con el sector con nosotros porque nosotros necesitamos que varios se nos haga porque varios tiene toda la calle en todas las calles del interior yo como vocera de la junta de vecinos mi petición es Vamos a la comunidad. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.